Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué leer número 6 Y el día de hoy les compartiré un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera Bueno, el día de hoy les traigo el libro Aprendizaje con redes sociales Tejidos educativos para nuevos entornos Escrito por Linda Castañeda Quintero y editado por Ediciones U en 2010 Este libro nos explica cómo las redes sociales se han convertido en una plataforma para compartir información y generar conocimiento Además de hacer especial énfasis cómo éstas pueden usarse en la educación y como herramienta de trabajo para la construcción colaborativa de significados. Pero, ¿por qué leer Aprendizaje con Redes Sociales? Principalmente porque este libro nos presenta, con ejemplos y ejercicios, cómo se pueden utilizar las redes sociales como herramientas de aprendizaje, cómo manejar las nuevas tecnologías de comunicación e información en un salón de clases y cómo seguir aprendiendo y generando conocimiento en ambientes de no aprendizaje tradicional. Sin duda la apuesta de Linda Castañeda nos abre las posibilidades de abordar nuevas opciones de generación de contenidos con planteamientos didácticos que nos pueden ayudar a la construcción colectiva de ideas. Bueno, espero que haya sido de su agrado y si tienen alguna sugerencia o comentario no en comunicarse como siempre a mis canales sociales. Gracias y hasta una próxima oportunidad.